Durante estos años, estos años de múltiples recortes y de austeridad, hemos asistido a un incremento brutal de las desigualdades provocadas por estas recetas. No se aprovecha una eventual recuperación que, en principio, parece que estamos teniendo, según lo que estamos comentando y defendiendo, en beneficio de los más débiles. Se disminuye el gasto social. No se recupera la pérdida del gasto público en sanidad y en la educación, ni se rebajan los impuestos a los más desfavorecidos. Hay un sector de la población en una situación insostenible, lo que usted ha llamado cargarse de razón en todas las medidas que nos ha anunciado supone que en España tenemos unos sueldos por debajo del 27% de la media europea, que el paro de muy larga duración alcance casi un 40% en Andalucía y un 36% el resto del Estado español, lo que ha llamado usted hecho referencial del que estar orgullosos. El porcentaje de población en riesgo de pobreza ha aumentado en estos años de autoridad hasta el 22%, según los datos del INE. En Andalucía estamos en el 33%. El 10% de los hogares tienen retraso o no son capaces ni pueden afrontar los gastos de la vivienda, alquiler, recibos de agua, luz, electricidad... Y mil hogares españoles no entran, en esos 770.000 hogares españoles no entran ningún tipo de sueldo, pensión o subsidio, según los datos del INE. Este no es el camino que los ilumina, señor Montoro, como usted nos acaba de decir.